7 signos en el embarazo que indican si vas a tener un niño o una niña. Mitos y realidades. Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal Vida y Estilo Saludable. Una de nuestras suscriptoras nos preguntó si se puede predecir el sexo de un bebé utilizando las señales del embarazo. Así que vamos a ver los 7 signos que más utilizan las personas cuando intentan saber si esperas un bebé, niño o una niña. Mitos y hechos sobre el embarazo. Hay una cuestión común que las mujeres embarazadas preguntan. ¿Es posible predecir el sexo de mi bebé? ¿Hay algún signo que pueda sugerir si estoy embarazada de una niña o de un niño? En este video veremos la posibilidad de estimar el sexo de tu bebé a partir de los síntomas del embarazo. Asegúrate de ver el video hasta el final, ya que hablaremos de los mitos y la realidad sobre los signos utilizados para predecir el sexo de tu bebé. Debo confesar que a pesar de los esfuerzos por encontrar signos o síntomas físicos fiables durante el embarazo para predecir el sexo del bebé, no hemos encontrado ninguno. Veamos las pruebas científicas sobre los síntomas que indican el sexo del bebé. Si te gustan nuestros vídeos, no te olvides de compartirlo y suscribirte. Número 1. Náuseas matutinas. Es comúnmente aceptado que el embarazo de un niño va acompañado de menos náuseas matutinas en comparación con una niña. Las náuseas y los vómitos en el primer trimestre se deben a niveles elevados de la hormona gonadotropina coriónica humana. En cuanto al sexo del feto, muchos estudios han informado que existe una asociación entre náuseas y vómitos excesivos y el sexo del feto, y casi todos estos estudios han confirmado que el sexo femenino del feto es un factor de considerar. Las investigaciones realizadas muestran que las mujeres con embarazos de primera vez son más propensas a sufrir náuseas matutinas durante el embarazo. La gravedad de las náuseas y los vómitos también fue mayor en los embarazos con una niña que en los de un niño. Los resultados de otros estudios fueron contradictorios en cuanto a los síntomas de las náuseas matutinas excesivas. Las molestias no pueden indicar de forma fiable el sexo de tu bebé, ya que hay otras condiciones que se asocian a un aumento de las náuseas matutinas. Molestias que son independientes del sexo del bebé, como por ejemplo, los embarazos de primera vez los embarazos gemelares y los embarazos molares. Número 2. Antojos de comida. Es comúnmente aceptado que el antojo de un bocadillo dulce significa que vas a tener una niña, mientras que el antojo de un alimento salado significa que estás embarazada de un niño. Los antojos son comunes durante el embarazo y alcanzan su máxima frecuencia e intensidad al principio del segundo trimestre, alrededor de las 14 semanas de embarazo. Algunas mujeres embarazadas pueden tener antojos persistentes de sustancias no nutritivas, como tierra, arcilla, helado o almidón de maíz. Una condición llamada pica. Los estudios demuestran que los antojos de comida no tienen nada que ver con el sexo del bebé. Número 3. Nivel de estrés. Cuanto más estresada te sientas cuando estés embarazada, más probabilidades tendrás de tener una niña. Un estudio realizado en España en este año descubrió que las mujeres estresadas, tanto antes de quedarse embarazadas, como durante la concepción, tienen casi el doble de probabilidades de tener una niña que un niño. El estudio descubrió que las mujeres que dan a luz a una niña tuvieron niveles más altos de la hormona del estrés llamada cortisol en el momento de la concepción. La próxima vez que quieras tener un niño, cálmate y libérate del estrés. Otros estudios muestran un resultado mixto. Del modo que sea siempre es más sano evitar el estrés durante el embarazo, ya que los niveles altos de cortisol durante el mismo se asocian a modificaciones en el desarrollo de algunos de los órganos del bebé, incluido su cerebro. Así, si un bebé ha estado nadando en cantidades elevadas de cortisol durante el embarazo, tendrá después de nacer una menor capacidad de aprender a hablar o a andar. Número 4. Reducción de la función mental y cognitiva. Las mujeres embarazadas son más propensas a los olvidos. El informe sobre el deterioro mental durante el embarazo, llamado jocosamente, cerebro de bebé o síndrome del mudo, es bastante frecuente y se considera más común con el embarazo con una niña. Las mujeres embarazadas de niños tienden a tener mejor concentración, memoria factual y capacidad de escucha que las embarazadas de niñas. Se cree que esto se debe a una mayor concentración de testosterona en los embarazos con un hijo varón. La próxima vez que no recuerdes dónde guardas las llaves del coche, piensa en el color rosa. Número 5. Frecuencia cardíaca fetal. Según un estudio sobre el sexo del feto y las diferencias en la frecuencia cardíaca fetal, los bebés varones tienen una frecuencia cardíaca de base significativamente menor que la de las mujeres. Sin embargo, las diferencias absolutas son pequeñas y pueden no tener gran importancia clínica. Es comúnmente aceptado que con una frecuencia cardíaca fetal inferior a 140 latidos por minuto, llevas un bebé varón, y si tienes un ritmo cardíaco de más de 140 latidos por minuto significa que estás embarazada con una niña, pero esto no es cierto. La frecuencia cardíaca de un bebé varía entre 110 y 160 latidos por minuto, y los cambios en el corazón del bebé son un signo de un bebé normal, independientemente del sexo del feto. Los estudios han demostrado que el sexo del feto no afecta a la frecuencia cardíaca. Número 6. Tu bebé se presenta con las nalgas primero. Otra creencia es que los bebés con las nalgas hacia abajo se ven más en los bebés femeninos. Un pequeño estudio confirma estos resultados. Otros muestran resultados contradictorios. Las nalgas abajo se observan en 3 de cada 100 bebés a los 9 meses y no tiene predilección por algún sexo del bebé. De hecho, es más común en los bebés prematuros, cuando el agua que rodea al bebé es mucha o si el bebé tiene ciertos defectos de nacimiento y tiene menos que ver con el sexo del bebé y no puede usarse para predecir el sexo de tu bebé. Número 7. Aversión a tu comida favorita. La aversión es la primera línea de defensa que evita que la madre absorba gérmenes que pueden dañar al bebé. Si te vuelves intolerante a un alimento concreto que te encantaba, es muy probable que estés embarazada de un niño. Un estudio descubrió que las mujeres embarazadas de fetos varones tenían una aversión a la comida relativamente alta y que persistía durante el primer y segundo trimestre. Finalmente, con respecto a los signos mencionados anteriormente, aunque te sirvan, tienen un 50% de posibilidades de acertar y no predicen de forma fiable si estás embarazada de un niño o de una niña. En un próximo video, veremos los métodos más precisos para averiguar el sexo de tu bebé. Si te gustó el video, Danos un pulgar arriba y suscríbete. Gracias por tu visita.